¡Hi, hi, hi, hello! Bueno, no os vais a creer la aplicación que he encontrado para lectura rápida. Es que es una locura, es una app electrónica, vale tanto para ordenador como para tablets, como para móviles, incluso vale para el kindle. Y esta técnica de lectura rápida se basa en centrar la vista en un punto, en una zona donde van a pasar las letras. Es decir, tú no tienes que recorrer con la mirada el texto, como pasa en un libro, como pasa en un blog, como pasa en internet en general, e incluso no perderías el tiempo pasando desde el final de una línea hasta la otra. Lo cual, según se comenta, es un tiempo acumulado que pierdes a la hora de hacer tu lectura rápida. ¡Qué locura! ¡Qué locura! En fin, te lo voy a mostrar para que lo veas y para que lo pruebes por porque es que tienes que probarlo. Es espectacular. Es más, yo todavía no sé qué pensar sobre esto. Pues vamos allá. La web desde donde se baja esta aplicación es spritlet.com. Aquí la veis. Y se trataría de desplazar esto, este elemento, a tu barra de marcadores. ¿Ok? Una vez que está instalado en la barra de marcadores el spritlet, te irías a una página web. Por ejemplo, aquí nos vamos a un post mío de lugarcen.es. Tenemos un texto. Y si lo queremos leer con esta técnica, le damos a este botón... Nos colocamos a la altura donde queramos empezar a leer, por ejemplo aquí, y seleccionamos la velocidad de palabras por minuto la que queremos leer. Ojo, porque esto puede ser una locura. Podemos llegar incluso a, aquí con el splitlet, 800 palabras por minuto, que va súper rápido. Yo lo voy a dejar en 350 y vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Le damos al play, allá vamos. Yo no sé si me he enterado de algo, y eso que lo he escrito yo. Pero si es que yo soy generación X, ni siquiera soy millennial Bueno, pues esto es. Puedes hacer muchísimo más rápido la velocidad de las letras, pero es imposible leerlo a menos que tengas mucha práctica. ¿Puede ser una buena cosa para leer más rápido? Pues puede ser. Así que, si quieres intentarlo, inténtalo. También decirte que hay una página web, se llama ritzy.com, donde puedes cargar una web... Puedes cargar un PDF, o un documento, puedes incluso pegar un texto y lo mismo, te lo leería a una velocidad, a la velocidad que tú eliges y con este sistema, con este método, teóricamente vas a leer más rápido. Muy bien, pues después de esta locura te recuerdo que me pongas retos y que si te ha gustado este vídeo le deis a like, que para mí es muy importante, te suscribas si no estás suscrito a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Luis Ángel Lugarcén. vivir en internet tiene que ser esto. ¡Hasta luego!